Consejos para la entrevista de ajuste de estatus basada en el matrimonio Es posible que se requieran que los solicitantes de ajuste de estatus asistan a una entrevista con un oficial de casos del USCIS. En este video presentaremos algunos consejos útiles para ayudarle a estar mejor preparado para su entrevista. El propósito de la entrevista es asegurar que toda la información en la solicitud sea correcta y actualizada. Si se han observado discrepancias en la documentación presentada, también se abordarán. Consejos en general Asistir temprano a la entrevista. Se aconseja consultar un día antes la dirección exacta de la oficina del USCIS para evitar tráfico y no llegar tarde. Pueden registrarse en la entrada 30 minutos antes de la hora programada de la cita, así tiene suficiente tiempo para pasar el control de seguridad y no perder la entrevista por falta de puntualidad. Asegúrese de revisar todos los documentos. Revisa bien tu solicitud antes de ir a la entrevista, ya que la mayoría de la conversación estará relacionada con la información que suministraste en los papeles, por lo que debes estar familiarizado con su contenido y preparado para actualizar cualquier dato que haya cambiado desde que presentaste el formulario. Vestir profesionalmente Las primeras impresiones siempre son importantes y una entrevista de inmigración es un trámite formal. Tu objetivo es que el oficial del USCIS sepa que estás tomando en serio la entrevista, por eso vístete como si fueras a una entrevista de trabajo. Conteste todas las preguntas honestamente. Si no sabe la respuesta a una pregunta en específico, diga que no sabe. Es normal tener un poco de nervios, pero mantenga la calma para que fluya la entrevista y no olvide ninguna información que le sea cuestionada. Documentación Cuando asista a su entrevista, tendrá que presentar documentos. Para esta etapa del proceso ya registraron muchos de estos documentos, pero el oficial le pedirá los documentos originales. También deberá presentar documentos y evidencias que comprueben que su matrimonio es de buena fe. Estos documentos de prueba pueden incluir copias de todos los documentos presentados inicialmente con la I-485, certificados originales de nacimiento y o matrimonio, documentos de entrada originales Pasaporte necesario para el sello temporal de la tarjeta verde Copias de los registros de impuestos con el nombre de los dos Copias de facturas de servicios públicos con el nombre de los dos Contratos de alquiler o compra de casa o propiedades en nombre de los dos Cualquier otra documentación que muestre cambios en las situaciones de la vida Como cliente de Rapid Visa recibirá una lista detallada y personalizada de los artículos que debe traer Intérprete si el solicitante no está cómodo con su habilidad en inglés, se le permite traer un intérprete para ayudarles durante la entrevista. El intérprete debe traer una identificación emitida por el gobierno y prestar juramento antes de que comience el proceso. El USCIS quisiera ver a terceros desinteresados actuando como intérpretes. A pesar de esto, el oficial de caso tiene la discreción para permitir que un amigo o pariente traduzca.